En este vídeo vamos a explicar cómo se hace la combinación básica de un documento. Vamos a partir de un documento ya generado en los primeros vídeos, donde teníamos que para los seis registros que había en el Excel se habían generado un documento maestro, que es este, todos V2.0, con seis páginas, una para cada persona. Entonces vamos a DBV, combinar correspondencia, pulsamos sobre activar para que se active la macro y pulsamos iniciar. Y como vamos a hacer la básica, lo primero que hay que hacer solamente es seleccionar la carpeta de destino, el nombre que van a tener los documentos, todos van a tener el mismo nombre con distinta numeración y el número de páginas por documento, por si fuera más de una. En este caso solo hay una. Pulsamos a aceptar y ya se han generado los seis documentos. Así de sencillo. Podemos abrir cualquiera de ellos. Por ejemplo, el primero. Y vemos que es un PDF donde aparecen los datos de la primera persona. Es decir, es como si hubiésemos hecho el recorte de las seis páginas en seis documentos diferentes. Vemos que todos los caracteres especiales se siguen manteniendo porque no los hemos utilizado. Es decir, si este era el tipo de combinación que queríamos, no habríamos generado un documento con, con esos documentos especiales, con esos atributos especiales. Bueno, entonces vamos a borrarlo. Muy importante, si nosotros intentamos generar correspondencia y se me ha olvidado o he dejado abierto el Acrobat, un error común que aparece este, que dice que el archivo no existe o que está abierto. Y lo que ha pasado es que lo habíamos abierto con Adobe. Entonces hasta que no lo cerremos, no podremos volver a generar eh, la aplicación sin problema. Bien, vamos a ir un paso más, que sería usar los nombres de archivos personalizados. Como hemos puesto la etiqueta DBV nombre, pues se nos va a poder generar. Y vemos que ahora nos genera, para cada uno de los documentos tienen un nombre. Ese que coincidía con, con la etiqueta que era el nombre del el trabajador. Y vemos que ha desaparecido. Es decir, cada etiqueta que utilicemos desaparecerá. Por lo tanto, solo tenemos que poner las etiquetas que usemos. Veis, por ejemplo, viendo Cristina, pues no aparece el documento de Cristina. Bien, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues supongamos que queremos generar contraseñas. Vamos a iniciar el de nuevo el documento y vamos a intentar que se genere una contraseña eh, para, dentro de distintas modalidades que teníamos. Una contraseña única, si ponemos por ejemplo David, pulsamos a aceptar vemos que se nos genera para todos los documentos pues una contraseña, es decir cuando queremos abrirlo hacer doble clic nos pide una contraseña que es David. Pulsamos Aceptar y podremos abrirlo, pero todos los documentos tienen la misma. Lo que vamos a hacer ahora es que cada documento utilice su firma específica, la que hayamos dicho en el Excel. Una cosa muy importante, cuando vayamos a reutilizar un documento como este, habrá que pulsar CTRL Z para deshacer las eliminaciones de la etiqueta y conseguir restablecer el documento como lo teníamos al principio. O simplemente abrirlo de nuevo el documento de todos. ¿Por qué? Porque si no, nos encontramos que si ya se utilizaba la etiqueta de nombre, pues no va a poder utilizarse en una nueva versión. Por tanto pulsando Control Z ya restauramos el documento como lo tendríamos inicialmente. Vamos entonces a generar de nuevo seleccionando contraseña individual. Y se va a coger la del documento. Borramos y pulsamos Aceptar. Nombre personalizado. Este mensaje nos sale cada vez que hemos utilizado alguna vez la aplicación, pero no hay ningún problema, pulsamos Aceptar de nuevo y ya está disponible. Bueno, pues ahora se están generando los seis documentos, pero cada uno con la contraseña que estaba escrita en la palabra reservada contra de su documento. Para probarlo, pues vamos a abrir uno de ellos. Por ejemplo, podríamos seleccionar el de Lola y la contraseña que tiene, como la habíamos puesto, era Lola. Entonces pongo LOLA, aunque no lo veáis. Aceptar. Vamos a poner bloque mayúscula. Luego de nuevo LOLA. Aceptar. Y entonces ya sí me abre el documento correctamente. Donde para cada uno he podido utilizar una contraseña específica. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.